Hola y bienvenidos de nuevo, en esta lección te enseñaré a crear un isotipo, empecemos. En un documento nuevo he tipiado la letra A con las características, que es un tipo de letra Areal rounded a 500 puntos. En el panel de muestras le voy a colocar un color rojo al relleno y en el menú texto la voy a convertir en contorno. El siguiente paso es dibujar una elipse, la selecciono y con shift, clic y arrastrar voy a invertir los colores de relleno a trazo ahora voy a presionar la tecla C en el teclado para cortar la misma con un clic clic y clic sobre cada uno de ellos los he cortado ahora con la herramienta de selección con clic y arrastrar seleccionaremos esta parte y esta parte que está aquí para romperlos ahora vamos a unir estos dos objetos voy a removerlos por acá voy a hacer un pequeño zoom justo aquí en esta área donde quiero que estén soldados Ok, los he unido con clic y arrastrar para seleccionar los dos objetos. Voy a dar clic derecho y colocaré la opción de unir. En el panel de muestras colocaremos el trazo en un color negro. Doble clic en la mano y ahora me voy a dirigir sobre la letra A y lo colocaré. En la barra de herramientas trabajaremos con la herramienta de anchura y en la parte inferior haremos esto. Clic y arrastrar para generar este tipo de trazos. Este tipo de trazos es muy importante y lo voy a colocar a la izquierda y lo rotaré un poco la rotación depende muchísimo del gusto ahora me voy a poner al menú objeto trazado y contornear trazado la idea es convertir este trazado en un relleno en la parte inferior haremos un pequeño zoom para explicarte lo siguiente y es la base del ejercicio la parte de la base negra tiene que coincidir totalmente con la letra roja que está ahí y asimismo la parte interna que está aquí de la letra A también debe ser tapada por este objeto que acabamos de dibujar con clic y arrastrar seleccionamos los dos objetos nos vamos a la herramienta que es de el constructor de formas o shift m al clic y arrastrar para borrar ese segmento que está ahí doble clic en la manito ya tenemos una parte de este objeto una vez que tenemos el objeto ya cortado lo voy a duplicar hacia arriba con la letra de alt lo voy a colocar un poco hacia afuera voy a hacer un pequeño zoom con la tecla z clic y arrastrar en el panel de muestras cambiaré de color para ver exactamente qué es lo que vamos a hacer al respecto. Voy a aplicar otra vez Alt, clic y arrastrar y voy a cambiar de color. Algo muy importante y también es algo espectacular que tiene este ejercicio, esta lección es lo siguiente, ¿no? Voy a tratar de juntar los dos objetos en la parte superior. Los voy a arrastrar, voy a seleccionar con clic y arrastrar. Voy a poner comando menos o control menos y los voy a achicar un poquito presionando la tecla de Shift y los voy a colocar más o menos por ahí. Si te convence bien esa estructura, la puedes dejar o la puedes achicar, realmente depende como quieras. En este momento voy a duplicar estos objetos porque es súper importante lo que vamos a hacer en este momento. Ahora, el objeto negro o el trazado que hicimos al principio, voy a hacer esto. Clic derecho, organizar y lo voy a enviar de frente. Voy a seleccionar todos los objetos y voy a poner Shift-M otra vez para seleccionar la herramienta del de constructor de formas voy a presionar la tecla de alt y voy a borrar los dos objetos que tienen ese color voy a hacer un pequeño zoom aquí justo aquí y voy a presionar la tecla de alt Esta parte roja es la que se va a cortar y lo que está aquí simplemente con clic y arrastrar lo voy a unir te recuerdo que por defecto ya viene la opción de clic y arrastrar para ir entendiendo mejor nuestro trabajo le vamos a colocar un degradado que previamente ya lo he establecido yo selecciono esta parte que está aquí y lo voy colocando Doble clic en la mano otra vez la flechita negra voy al fondo ya más o menos me está quedando esto como yo necesito que esté con la flecha negra voy a seguir arrastrando esto seleccionando shift m otra vez las secciones que están afuera con alt clic y arrastrar para borrar esos objetos que están ahí lo que está aquí adentro con clic y arrastrar lo voy a hacer uno solo la sección que está ahí negra bueno no le hagamos caso dejémosla nomás ahí que viene por defecto el siguiente paso es cortar la sección que está en la parte de acá abajo. Así que con los objetos que duplicamos hace un ratito, los voy a traer aquí sobre la mesa de trabajo. Me voy a la herramienta de rotación y voy a poner 180, clic en OK. Con la herramienta de selección o la flecha negra, los vas a colocar realmente donde quisieras y te queden súper bien. Ahora, con clic y arrastrar, seleccionaremos todos los objetos, Shift-M otra vez y la tecla de Alt, clic y arrastrar, para quitar las secciones que no necesito de este ejercicio voy a hacer un pequeño zoom al clic y arrastrar para quitar la sección que está ahí clic y arrastrar que viene por defecto al más y automáticamente se ha incorporado doble clic en la mano estamos a una nada por terminar selecciono el objeto negro y ahora voy a colocar este degradado en este momento voy a presionar la tecla g y voy a cambiar la dirección del degradado para que empiece a tomar más cuerpo Estoy totalmente convencido que hoy has aprendido nuevos trucos en Adobe Illustrator. Te invito a suscribirte a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.